Bueno, vamos a ver Google Site que es una herramienta que tiene Google para nosotros en la G Suite que permite crear páginas web muy atractivas y muy vistosas. Veréis, estoy logueada ya en mi cuenta, veis, tengo aquí mi, mi cuenta de la G Suite abierta y dentro de estos cuadraditos ya le he dado a Sites, que está aquí. Si es una cosa que voy a utilizar muy a menudo, la puedo colocar más arriba, entonces pincho sobre ella sin soltar, la voy a mover a la primera posición y al pinchar pues ya me ha abierto aquí la posibilidad de crear una site. Veis que aquí a mano izquierda aparece el botón de crear y le voy a dar. Puedo utilizar una versión clásica o una versión nueva, nosotros vamos a la nueva. Ya estamos listos para trabajar y bueno, pues ya me aparece aquí un mensaje en el que me está pidiendo que añada contenido. Lo puedo añadir desde todo lo que tenga en Drive, ¿lo veis? Aquí puedo acceder a todo lo que tengo como archivos de Drive, desde documentos, fotografías, imágenes que tenga guardadas, ¿vale? Y hay una visita guiada. Nosotros nos la vamos a saltar y vamos a ver esta parte de la izquierda. Puedo insertar cuadros de texto, imágenes, una URL que haya cogido de otra página web, subir, cualquier cosa de la nube, ¿vale? Y aquí puedo eh, añadir páginas, solo tengo ahora mismo creada una página principal y los temas se refieren a la parte visual, a lo que es el diseño en sí, de los colores, del tipo de fuente... Vamos a empezar con el diseño y lo primero que voy a hacer es poner un nombre a esta site. Muy bien, y ahora le voy a poner un nombre a este site. Esta site la voy a llamar Seminario Avanza. Vamos aquí que podemos añadir un logotipo, pincho, y puedo subirlo o seleccionarlo. Acordaos que eh, tenemos compartida una, una carpeta dentro de fotos del colegio. Hay una carpeta que se llama Logos y Cabecera, y aquí tenéis el logo de, del cole por si queréis utilizarlo en cualquier momento. Vale. Pues esto es lo que voy a subir yo. Añadir logotipo, seleccionar, busco en compartido conmigo, esta foto es del colegio, logos cabecera y voy a utilizar este. Pues ven aquí lo tengo, queda un poquito pequeño pero claro, o sea es que tampoco el espacio es muy grande. Bueno pues ahora puedo trabajar con el diseño, puedo cambiarlo aquí, veis, y hacerlo en lugar de, de sencillo lo voy a hacer impactante ¿veis? y me cambia y puedo poner diferentes tonos a la rayita esa y ponerla en, en, en los que te ofrecen, incluso ya veis aquí que puedo trabajarlo, que, que no es solamente esos que te ofrecen sino que puedo ir modificando los colores simplemente moviendo la manita de aquí, ¿vale? Entonces voy a buscar un azul que es más acorde a, a nuestro logo, lo pongo por aquí y lo voy a hacer un poco, bueno pues lo dejo así de momento, ya si acaso lo modificaría más adelante porque esto siempre lo puedo cambiar. Y tengo aquí para trabajar también el estilo de fuente, si lo quiero así o voy probando, ¿Vale? lo voy a dejar así estrecho. Muy bien, pues nos vamos a las páginas y... Veis que tengo una página principal, pero tengo un botón para añadir más. Añado una página. ¿Cómo voy a llamar esa página? Pues ahora, por ejemplo, lo voy a llamar Tutoriales. Completado. Y ya tengo aquí una nueva página en la que puedo insertar más cosas, que se llama Tutoriales, y siempre puedo navegar a la página principal. Página principal, Tutoriales. Voy a crear otra que la voy a llamar Actividades. Y otra que la voy a llamar calendario. Si veis arriba me va añadiendo las páginas que yo he creado. Tengo, puedo navegar a la página principal, a los tutoriales, a las actividades o al calendario. Y mirar, si me cambio a temas y le doy a diplomático, veis que me ha cambiado toda la web, no solamente o todo el site. No solamente la página en la que estaba trabajando. Veis, el diseño afecta a todo. Vuelvo a la que tenía... Bueno, me voy a volver a Páginas y voy a entrar, por ejemplo, en Tutoriales. Y aquí voy a crear subpáginas. Doy a los tres puntitos y aquí, en este apartado de aquí, me aparece Crear subpágina. Entonces voy a crear un, una subpágina dentro de Tutoriales que sean tutoriales relativos a la G Suite. Entonces puedo crear uno que se llame G Suite. ¿Veis que me aparece en escala dentro de tutoriales. Puedo crear otra subpágina de tutoriales relacionados con elementos multimedia y si os fijáis en la parte superior ya me aparece el desplegable tutoriales que puedo navegar tanto en multimedia y en la G Suite. Veis que está sombreado porque estoy en multimedia, si me cambio a la G Suite pues lo sombreado estaría aquí, G Suite. Vamos a ver ahora las opciones que tenemos con cada una de estas páginas. Si pincho los tres puntitos, se me despliega todo lo que puedo hacer. Puedo establecer una página concreta como página principal, no tiene por qué ser la que he diseñado al principio, sino pues a lo mejor porque directamente quiero que la página principal sean los tutoriales. Entonces le daría aquí y se establecería como página principal. También puedo, porque me interese, duplicar una página y hacerla doble porque pues, que quiera crear tu tutoriales 1 y tutoriales 2 y así no tengo que volver a hacerlo todo puedo cambiar el nombre de una página crear las subpáginas como hemos visto o también puedo hacer que se oculte de la navegación este botón es muy importante porque si por ejemplo estamos construyendo un, una página nueva o estamos diseñándola pues la podemos estar trabajando podemos estar trabajando en ella y que esté oculta al público entonces la tenemos ahí sin, sin visualizar. Vamos a ver un ejemplo para que veáis cómo, cómo se trabajaría. Entonces pincharía aquí en una página nueva, la voy a llamar coordinación. Bueno, la he creado como sub, subpágina, pero ya hemos aprendido que siempre puedo quitarla de la página web y hacer una nueva. Para eso tengo que estar en el sitio correcto. La pongo aquí, ahora sí, completado y pincho aquí. tres puntitos, ocultar de la navegación. ¿Veis que me aparece este icono de aquí? Significa que está escondida, que no la vais a poder ver cuando publique la site. Puedo, ¿veis? Bajarla simplemente pinchando y sin soltar y con ello pues puedo ponerla arriba, puedo ponerla en el sitio que, me, que, que a mí me apetezca. Por ejemplo, si quiero que actividades esté como primera página, la subo aquí sin soltar y veis que me aparece aquí la primera. Entonces, vamos con la parte superior, aquí tenemos un botón de deshacer o puedo, esto es para ver una vista previa, como hacíamos con el blog, pues aquí podemos pinchar y ver cómo va a quedar nuestra G Suite, pincho y me está diciendo aquí si es un ordenador, una tablet o un móvil y muy importante y esta es la función más importante que tienen las G Suite y es que puedo... Añadir editores, es decir, puedo hacer que en esta página puedan trabajar más de una persona. En nuestro caso es muy interesante si queremos hacer una site de nivel o de ciclo o de todo el colegio. En este momento solo es mío y por eso aparece que está privado, solo puedo editar yo, pero puedo invitar a personas, en este caso voy a invitar a Nacho y voy a invitar a Iñaki. Y así tanto Nacho como Iñaki como yo podemos modificar la site. No es como el blog que había que entrar desde una misma cuenta de correo. Aquí no hace falta, cada uno con su cuenta de correo puede trabajar en la site. Les envío, ok, y ahora mismo ellos podrían trabajar activamente en, en, en esta site. Vale. Publicar, mirar, esta va a ser la URL de mi site. esa es la URL que me sugiere la G Suite, https, site.google.com, cpedroduque.com porque es nuestro dominio y luego este sería el, el nombre, el Seminario Avanzado. Y me da la posibilidad de que lo pueda visitar cualquier usuario solamente del colegio, del dominio cipedroeduque.com o cualquier usuario de la web. Al pinchar cualquier usuario de la web me posibilita que bueno, pues le pida a los motores de búsqueda públicos que no muestre mi sitio web. Es decir, pues que cuando están buscando a alguien en Google, pues nuestro sitio web pues que no, no aparezca. Y eso a mí me da igual. Lo dejo así abierto. Publicar.